En el, la Cámara de Diputados eh, se rechazó, o sea, no se aprobó lo que todo el mundo ha estado esperando y anhelando, que es el 30% de, de las AFP. Lamentable que no se haya aprobado. Hay que analizar bien ese tema. No me gustaría opinar ni decir ni no, porque he visto eh, por via, ambas vías, diferentes opiniones. Pero usted sabe que el señor Botello fue que publicó eso lo eh, que así se llama, le dicen ahí eh. sí, eh, Botello eh, fue que hizo le puso la iniciativa para aprobar el 30% de, de, de la AFP muchas personas piensan que es lo que está a, a, utilizando ese tema para ganar popularidad y el populismo y todas esas cosas porque hay cosas que están detrás de eso de, la, de los fondos de pensiones que no es tan fácil pero ¿qué pasó? se amó un tremendo lío es huidero, eh! ¡Un tremendo lío! Que va para adentro. Porque y pa el señor y yo iba a meter un letrero. Que lo entró. <risa> ¡Que lo entró! No es que Miren digue. ahí, el señor intenta... Miren el letrero. No fue un letrerito, Neto. O sea, no fue, no fue un letrero pequeño. Una valla, amigo. porque llevó... ¡Una valla! <risa> si él se tiraba de ese edificio, él podía utilizar ese letrero y, y volaba. No, no, no. Pero mire, mire, mire, no, no, no. Aquí esto es un perso aquí son personajes. personajes, personaje, el personaje, el personaje que son aquí los políticos. Miren lo que él hizo. No, llamó la atención. Porque estamos hablando de eso y todos los medios están hablando de eso. Entonces le está pidiendo al, a, al legislador que por favor no lleves el letrero al hemiciclo. Ah, pues no quiso. El tipo vino, agarró su. Agarró su letrero. su eh, ahí dice, hoy sabremos eh, quiénes somos. Eso es lo que sí, dice. 30%, de la, 30 de la AFP. O sea, es un letrero eh, medio amenazante. Como para saber cuáles son los que están y no están. Entonces el señor Botello intentó meter el letrero. Vamos a ver si podemos adelantar, adelantar Que lo y, metió. A adelantar un ching Cuando ya... Estamos, hablando de, estamos viendo el momento... en es que él llega. Que él llega. O sea, que el policía le está explicando, mira... Tú no puedes traer por eso. Por favor. Ahí, ahí están repujando. Ya ahí se me mueve el repepero. Lo pueden poner, lo pueden poner. Eh, eh, el audio, el audio, vale. El audio. Vaya, vamos aquí, vaya. Vamos por aquí, vaya, vaya. por aquí, vaya. Vaya diga porque si no se mueve a No me toques, no me toques, no me toques, no me toques, no me toque! no me toque! no me toque! no me toque! no me toque! no me toque! no me toque no me toques, no me toque! no me toques, no me toques, no me toques, no me toques, no me toque! no me toques, no me no me toques, no me no me no me no me no me no me no me no me es de, Bahía, es, es, es de cómico, es, es, esto es una novela, señores, esto, es, es una novela. Yo, no con... cre yo creo que no hay necesidad. Si ahí si había un coronavirus, estaban todos contaminados. Yo, no yo no creo que, que, si hay... que haya esa necesidad, por favor, de tu vas a hablar de eso. No se puede entrar, no lo entre mi hijo. Pero habla, no lo entre. Consejo, consejo para usted. No, y lo entró por arriba de todo el mundo. El hombre guapo. El hombre guapo. ¿Quién metió eso ahí, metió eso sí, donde sea. Sí. Ya, eso, él no lo, no lo apea porque él entró. Ay, Dios mío, señor, mándanos más. No, es que están exigiendo. Yo mismo no estoy de acuerdo con eso, que, que deba la, la, el AFP. Hay que averiguar, hay que aver, evaluar muchas cosas, porque eso no es tan. Eso es, sí, yo no pensaba creo. que eso era dique, así, dique, que había unos cuartos guardados. No, señores, eso no es no, así. No, que eso que está calculando, no guardados, ca tan, no están guardados, porque estuvieron guardados. No, un guardado ya. Valieran, no están guardados. Eso sí, el gobierno gastó ya, y todo el mundo lo sabe. El gobierno sí. gastó y cogió de ese dinero. El gobierno gastó ese dinero, pero dique, yo de, no estoy de acuerdo de que lo den. También viendo voy a sea, decir algo, si, y analiza bien esto, oye, Si tú le apruebas los, los 30% de la FP, y hay muchos empleados que sí estamos cobrando. Pues yo digo la verdad, yo estoy cobrando normal. A mi Telenor me está pagando normal. Y hay muchos empleados que está están pagando normal. Yo no quiero ese por ciento de 30% por ciento para que ellos quieran ese 30 por ciento. Escúchame, es que, que, que no. espérate un ejemplo. Perdón que te interrumpa. Yo, igual que el Flaco, no vas a dar esos cuartos a nosotros. A pesar que no están pagando nuestro sueldo normal. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esos cuartos? Compra eh, ropa. Comprar televisores, comprar un celular nuevo, porque eso es lo que vamos a hacer con nuestro cuarto. Mira. Lo que todavía, estoy hablando de los que ya están cobrando, que tienen su sueldo nítido, no estoy hablando de los que no están cobrando. ¿Tú me estás entendiendo? ¿no? Mira, decir? lo que yo digo es que eso no se puede tocar porque el gobierno tiene que resolverle a mucha gente aquí. Porque aquí se ha cogido mucho dinero para catástrofes, para cosas así, para pandemia. Y tiene que resolver el Estado Dominicano, el gobierno. Ese dinero tiene que dejárselo ahí a la gente. Que lo vayan acumulando cuando ya estén viejos, que le den ese dinero. ¿Tú estás entendiendo? Sí, yo te entiendo. Porque es que hay gente que no lo el, necesita. El, flaco, el, flaco, el, el flaco, flaco no lo necesita. Eh, mira, el flaco está cobrando nítido en Telenor. Telenor no, no le ha fallado a ningún empleado. Nítido. No le ha fallado a ningún empleado. Vamos a poner un ejemplo: que aprueben los 30% de los fondos de pensiones y se lo entreguen a el flaco. ¿Tú crees que el flaco va a usar ese dinero para guardarlo? No, lo va a gastar. ¿Eh? ¿Tú crees? Lo va a lo para Hablo en el sentido de lo que están cobrando. No estoy diciendo lo que no están suspendidos, están sin sueldo, es otra cosa. Yo estoy hablando en el sentido de que hay muchos empleados que estamos cobrando. Entonces, ese tipo de empleados, ¿qué va a pasar con el 30%? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, dejémoslo uh -huh. ahí porque yo ahora mismo, o sea, gente que no va a necesitar, lo que van a hacer es gastar dinero, gastar el cuarto. Ahora, si usted me dice, bueno, vamos a hacerlo así para activar la economía, ya es con otro 500. Pero el gobierno tiene que resolverle a todo el que está desempleado y a, y, a, y a toda esa gente que lo han suspendido. No tienen que tocarle eso a la gente. Bueno. Porque entonces se, se, van, se van a dar una estrella sin, sin hacer nada, porque con lo mismo suyo, que van, que van a hacer bulla.